La alimentación adecuada constituye un reto para muchas personas que prefieren disfrutar de los alimentos agradables pero riesgosos para la salud antes que cambiar sus hábitos erróneos y con ello mejorar su estado. Los antecedentes de la alimentación adecuada se encuentran en la macrobiótica que se considera un arte y una ciencia de la salud y la longevidad. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Claudia Alexandra Gómez Córdoba, soy docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. En el lapso de esta quinta semana abordaremos la temática alimentación en el paciente con enfermedades crónicas. El tratar estos temas nos ayudará a comprender la importancia de una buena alimentación para una salud integral adecuada. Bienvenidos.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 La nutrición es la ciencia que comprende todos aquellos procesos mediante los cuales el organismo incorpora, transforma y utiliza las sustancias nutritivas contenidas en los alimentos. ¿Por qué es importante la alimentación equilibrada si padezco de una enfermedad crónica? Hay una gran diversidad de pacientes con patología crónica. En ellos principalmente la alimentación y la nutrición adquieren una gran importancia para que dentro de la patología con la que cursen, mantengan una adecuada calidad de vida, así como paliar su sintomatología y prevenir complicaciones consecuentes de la malnutrición. Una alimentación variada y saludable garantiza que el adulto mayor tenga una calidad de vida favorable. En la presente semana abordaremos las siguientes temáticas. Alimentación en el paciente con enfermedades crónicas. Niños, abordaje nutricional, adulto, especificaciones, alimentación de acuerdo a las enfermedades crónicas más frecuentes, adultos mayores, consejos para promover una alimentación saludable en las personas mayores, cambios producidos por las enfermedades en el organismo del paciente que padece enfermedades crónicas. Profundicemos un poco más referente a esta temática, ¿qué debo tomar en cuenta en la alimentación de un paciente con enfermedad cardiovascular? La enfermedad cardiovascular es una patología crónica que incluirá en su tratamiento un régimen dietético concreto, tanto para su prevención como para no agravar el cuadro ya instaurado. Por lo tanto, debemos tener en cuenta varios factores como la presencia de hiperglicemias, hipertensión, diabetes y la obesidad con la aparición de cardiopatía isquémica para poder recomendar una dieta acorde a los requerimientos nutricionales del paciente. ¿Cuáles alimentos debemos evitar en la dieta de un adulto mayor? Se debe evitar que consuma alimentos altos en azúcares y carbohidratos simples, alimentos grasos o alimentos irritantes, alimentos de textura dura, tales como carnes rojas o carne de cerdo, frituras, verduras al dente. Se puede producir una menor cantidad de lactasa, lo que origina intolerancia a la leche y los lácteos.